de la biblioteca del congreso nacional y tengo el agrado de moderar esta mesa situación actual y desafíos en el acceso a educación de niños niñas y adolescentes migrantes quisiera primero presentar a nuestros panelistas nos acompaña el diputado Giorgio jackson de la, del distrito 22 de región metropolitana muchas, muchas gracias, gracias por, por la invitación a Iskra Pavés, eh, doctora en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y académica de la Universidad Bernardo Higgins. Muchas gracias, Iskra. Gracias por la invitación. A Marcia Núñez, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y Patricio Rojas, abogado y asesor legal del colectivo Sin Fronteras. Muchas gracias la invitación. Recordarles que, está, que esta actividad está siendo transmitida en vivo por el sitio web de la biblioteca www.bcn.cl con apoyo de TV Senado. Contextualizar un poco por qué estamos acá. En abril de 2017, cerca de 76 mil niños migrantes estaban matriculados en escuelas municipales y particulares subvencionados. De ese total, cerca de 30.000 no accedían a beneficios escolares como la entrega de útiles escolares, alimentación, el programa El Hijo Mi PC, dado que no tenían permiso de residencia o cédula de identidad. Chile, al igual que todos los estados que han ratificado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, tiene obligaciones derivadas en materia migratoria. Asimismo, el Comité de Expertos sobre los Derechos del Niño ha manifestado su preocupación por la situación que tenemos en Chile y ha hecho tres recomendaciones muy concretas. En primer lugar, la necesidad de aprobar una ley migratoria con estándares internacionales de derechos humanos y que haga mención explícita a las garantías y derechos de los niños. Difundir los reglamentos vigentes entre los servicios e instituciones públicas y, en tercer lugar, tener un plan integral de inclusión social para migrantes que apunte, entre otras cosas, a la promoción del respeto y la inclusión social. Asimismo, el 23 de agosto, la Presidenta Bachelet ingresó al Congreso un proyecto de nueva ley de migración. Bueno. Ese es un contexto y vamos a, obviamente vamos a profundizar con ustedes. Contarles que la metodología del diálogo es totalmente participativa, así que vamos a empezar con algunas preguntas, pero siéntanse con total libertad de intervenir, de preguntar o profundizar algunos de, de los temas. ¿Sí? Me gustaría partir con Marcia, del Instituto Nacional de Derecho Humano, que tú nos contaras, en el fondo, eh, nos dieras esta pincelada de cuál es el marco normativo actual y cuál es el diagnóstico que tiene el Instituto Nacional de Derecho Humano respecto de esto. ¿Y cómo afecta a los niños y niñas migrantes? Bueno, primero saludar a los asistentes y agradecer a la Biblioteca del Congreso Nacional la invitación a esta instancia. En relación a tu pregunta, señalar que el actual marco normativo sobre migración en el país tiene como base el Decreto Ley 1094 del año 75, o sea, hace más de 40 años se dictó la legislación que hoy es la base del marco normativo migrante en este país. Por el año en el que se dictó, en el año 75, obviamente carece de un enfoque de derechos humanos por razones obvias. Y además eh, existe una proliferación de resoluciones de carácter administrativo, reglamentario y legal que se han ido dictando a lo largo del tiempo, a medida que han, a medida que han ido surgiendo las problemáticas, para intentar ir solucionando poco a poco estas nuevas cuestiones que está experimentando el país con el tema de la migración. Afortunadamente el Estado de Chile eh, ratificó ra desde el año 90 en adelante eh, tratados internacionales de derechos humanos que garantizan el derecho al acceso a la educación y a una educación de calidad el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos y en específico para el tema que nos convoca hoy en día la Convención de los Derechos del Niño y en el año 2005 la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. Respecto de, esas dos, de estos dos últimos tratados que menciono, es que el Estado de Chile tiene la obligación de ir adecuando su ordenamiento jurídico interno a estos tratados internacionales de derechos humanos. En atención al artículo quinto de la Constitución Política de la República, que implica que estos tratados hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y en, en, en atención a lo que señalo, es que el Estado de Chile debiese garantizar el Estado tiene que promover eh, promocionar y proteger los derechos humanos pero además tiene la obligación de garantizar a los niños, niñas y adolescentes migrantes el acceso al derecho a la educación y a que esta educación eh, contemple ciertas características que van en pro de también eh, inculcar aquellos aspectos de sus propias culturas que traen desde sus países de, de origen en atención a lo que señalo el Instituto de Derechos Humanos desde su fundación en el 2009 y desde que comenzó a dictar el Informe Anual de Derechos Humanos en el 2010 en adelante, ha sido enfático y ha dedicado capítulos por completo a la niñez, a la adolescencia y a los migrantes en el país y ha sido enfático en recomendar al Estado de Chile en que es absolutamente necesario eh, un proyecto de ley y posteriormente la ratificación de esa ley y la promulgación que contemple un sistema normativo integral que sea abarcativo de todas las realidades migrantes que están viviendo actualmente en el país, que establezca garantías para poder hacer exigibles los derechos que se garantizan en el ordenamiento jurídico interno y asimismo que tenga una institucionalidad que pueda estar atenta y que pueda responder de manera óptima a las problemáticas y a las temáticas que implica el tema de la migración. Perfecto. Yo quería agregar algo sobre lo que tú dijiste que es, eh, quizás antes de esto, que son los datos. Uh -huh. Tú dijiste que son más o menos 70.000 niñas y niños migrantes, ¿cierto? En un estudio que yo estoy haciendo actualmente pedí por ley de transparencia al Mineduc los datos. ¿Y por qué lo digo? Porque es súper importante que como Estado tengamos identificados bien a las niñas y los niños migrantes. Y cuando tú revisas esa base de datos en detalle, te das cuenta que el país de origen de las niñas y los niños migrantes, casi en un 40.000 de esos casos, es Chile. ¿Ya? Y hay un problema en el registro de esos datos, porque esos datos quedan a, eh, como discreción de los establecimientos educacionales. Entonces, eso es súper grave, porque cuando queremos diseñar políticas públicas y queremos respetar, en el fondo, todos los tratados, lo primero que tenemos que hacer es saber quiénes son las niñas y los niños migrantes, cuántos son, de qué países vienen. Entonces, lo digo un poco en el contexto que tú decías y tomando lo que dice Marcia también, en el sentido de que como Estado también es súper importante que se diseñen registros actualizados y eficientes como precisos. Porque si no caemos en una generalización que nos va a costar decir, bueno, de esos 70.000, 66.000 niñas y niños migrantes que están en el sistema educativo, ¿quiénes son? qué realidades tienen, de qué países vienen, qué convenios bilaterales tenemos con esos países, qué podemos hacer, etcétera, con validación, no sé, estoy pensando como... Entonces, un poco por lo que tú decías al inicio, eh, para que no se quede eso también eh, como en el tintero. Sí, súper, súper, te lo agradezco. Damos la bienvenida a la diputada Núñez. Y, y media, de... sí. Bien. ¿Sí? Bien. Bienvenida. La vez. Eh, quisiera darle la palabra al diputado Jackson, eh, a propósito de lo, de lo que aquí ya ha salido, ¿cuál es la realidad que se observa en la región metropolitana, específicamente en el escrito que, que usted representa? Sí, a ver, eh, primero gracias por la invitación, yo creo que es súper importante que, que en la biblioteca y en estos espacios podamos, podamos reflexionar sobre una temática que desde mi punto de vista es, está sumamente postergada y, y es una de las fuentes de exclusión más grandes que vemos hoy día en, en nuestro país. Eh, los niños, niñas y adolescentes que están actualmente en el sistema, tú bien lo decías, son cerca de 76.000, eh, pero cerca del 40% están en una situación irregular en términos de sus papeles, de su documentación. Al menos en la comuna de Santiago hay más de 4.000 niños que están al menos identificados. Y ahí lo que decía Isca es súper importante porque me ha tocado también conocer casos de lugares que están sumamente hacinados, tomas de terreno, <coughs> en la comuna en la que estoy, en la cual hay muchos padres que han hecho el intento de regularizar o de ocupar la visa temporal eh, para niños y niñas eh, en, el, en el sistema y han tenido problemas para llegar a ello, por los requisitos que ponen, que son bastante simples, pero que ni siquiera tienen eso, o por temor, muchas veces por temor a poder eh, los padres tener una represalia, poder ser expulsados o el temor a, a poder perder. Eh, lo, que, lo que vienen a buscar al, al país no ingresan al sistema por lo tanto yo diría que estos son datos subrepresentados, o sea, son, Hola, sí, sí. es una subrepresentación, es el piso de los al menos los datos que, que se tienen y, y muchos niños no ingresan al sistema y por lo tanto eh, se genera un círculo por supuesto de exclusión, de, de pobreza eh, finalmente de injusticia entonces lo, lo que estamos viendo porque acá nos hacían varias preguntas en la invitación al foro, ¿cuál es la realidad? la realidad es que más allá de algo que yo creo que es sumamente valioso como la visa temporal, que era algo súper importante igual los niños siguen eh, teniendo la dificultad de tener por un lado el RUT no, tener un RUT es súper importante para acceder a todos los otros sistemas o sea, la educación no es solamente el proceso formal de entrar a una escuela sino todo lo que es eh, eh, aledaño ¿ya? O sea tener buena salud tener, poder acceder a qué sé yo, un club deportivo social, lo que sea eso es súper importante para el proceso educativo y además, más fundamental aún es el hecho de que tengan acceso a la encuesta social de hogares. Uy. O sea, si es, que, si es que ellos, si es que sus padres no están con una situación regular, eh, no se puede generar una configuración socioeconómica de la familia, no, no, no penan eh, la, la intervención que el Estado puede hacer a las situaciones de exclusión y de vulnerabilidad y de pobreza, y por lo tanto, ese niño no es calificado, por ejemplo, en la ley CEP. Algo tan simple. El, el, el establecimiento no recibe este voucher extra por la ley de subvención escolar preferencial. No es eh, candidato o, o candidata a eh, obtener el programa Yo elijo mi PC. Mm. O muchas otras prestaciones, la alimentación. La JunaEF. La, Juna sí. la la tarjeta de, del mm. Nacional de Estudiantil para el Transporte. O la PCU, eh, que también salieron ahora, O también ¿no? la PCU, o, a la gratuidad. Mm. Sí. Eh, la gratuidad dice, mira, tienes que tener eh, eh, residencia definitiva, pero, pero muchas veces eh, lo que lo que pasa es que por todas estas situaciones de visas irregulares y de dificultad para acceder a la visa, no es que eh, los jóvenes no hayan estado en Chile eh, durante una cantidad de años como se pide, sino que no se han atrevido a hacer los procesos formales. Entonces. Tengo la impresión que más allá de la política migratoria que se establezca en, una ley, en, en, en la ley, lo que se está discutiendo, con los niños, niñas y adolescentes no podemos tener una doble mirada. Tenemos que decir, cuando hay niños y niñas eh, en este en este asunto, hay que hacer una, una excepción y poder a, a ocupar todos los mecanismos eh, que permitan las excepciones para regularizar la situación de la familia, para hacer la encuesta social de hogares, o si no... Todo este discurso que tenemos sobre los niños y cuando sale el tema del Sename y todo el tema que es, un, un, un, es terrible lo que pasa en, en todo el país con los centros de Sename, pero finalmente con la protección de la infancia, vamos a estar haciendo vista gorda porque eh, nacieron en otro país. Y eso a mí me parece que es una indolencia que no nos podemos permitir. Por lo tanto, yo soy partidario de generar todos los sistemas de excepción. Eh, bueno, después podemos entrar a la política migratoria ya de adultos, ¿no? que también yo, yo tengo una mirada bastante eh, eh, como inclusiva y a, a favor de que esté basada en los derechos humanos, pero con los niños no podemos tener un doble estándar eh, de por un lado estar protegiendo la infancia eh, y otro lado estar por omisión excluyendo a los niños de cualquier prestación social eh, que en este caso deriva del RUT no solo de ellos sino de sus padres así es, eh, Patricio eh, quisiera que tú nos contaras en el fondo, eh, partiendo un poco, conectándolo con lo que está enseñando el diputado. Ustedes tienen mucho contacto como, como organización con las familias directamente y entiendo que también tienen un largo trabajo con algunas comunidades educativas en la región metropolitana, si no me equivoco. Me gustaría que nos contaras qué es el colectivo Sin Fronteras que hace y este diagnóstico en el fondo de la situación de los niños y niñas adolescentes en acceso a educación. A ver, eh, agradezco la invitación. El colectivo Sin Fronteras es una organización que nace en el año 2003. Y de esa fecha en adelante hemos estado trabajando por promover la interculturalidad, la inclusión y en especial la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El trabajo en, en colegios se ha realizado principalmente en un proyecto que se llama Escuelas Sin Fronteras. Que el trabajo que realiza incluye tanto a los niños y niñas, incluye a los docentes, apoderados y directivos de los colegios. Tratando de promover en el grupo educativo... Eh, todos los aspectos referentes a establecer una mejor comunicación dentro del colegio promover la inclusión, la interculturalidad, etc. Eh, dentro de las barreras que se pueden establecer son de alguna forma eh, lo rígido que de alguna forma son tanto los currículos académicos dentro de los colegios como también las formalidades que existen por ejemplo algo tan simple como la reuniones de apoderados en relación, por ejemplo, a las jornadas de trabajo que muchas veces tiene la población migrante, el poder participar de la comunidad claro. en relación a algo tan simple como podría ser una reunión de apoderados, es muy sí. difícil. Eh, Otros aspectos hacen relación a, por ejemplo, aspectos de cómo se entienden, por ejemplo, en, entre temas de, de comunicación, por ejemplo, tenemos una cantidad importante de niños migrantes de nacionalidad haitiana que está, se encuentran en el país, ...y que tienen dificultad en el idioma... ...o también muchos temas, problemas de deserción ...en relación a que los niños no logran... ...o extrañan mucho sus lugares de, de origen... ...y por lo tanto el colegio no es un espacio... necesariamente de inclusión... ...porque no necesariamente el bullying... ...proviene solamente de los compañeros... ...sino que también muchas veces de los propios docentes... Eh, ...nosotros hemos presentado varios reclamos... ...a la superintendencia de educación en relación a bullying por parte de docentes, no solamente en colegios, sino que también incluso en jardines infantiles. Eh, y relacionado directamente al color de piel, a la nacionalidad, cosa que para nosotros es bastante complejo, comprendiendo que estamos en un concepto de la ley de inclusión, estamos promoviendo la globalización, pero estamos de alguna forma descontextualizados en lo que tratamos de establecer de forma legal, ...a cómo se está funcionando en la práctica. Claro, es el tratamiento de la diversidad en el aula que, que me pongo en el discurso. Dime. Hijo. Antes que entremos ya como en lo más pequeño, siguiendo en esta mirada de la política, eh, es súper interesante lo que pasa con esta población de niñas, niños y adolescentes migrantes, porque son sujetos que están situados en múltiples categorías, ¿cierto? Entonces desde el Estado decimos, bueno, ¿quién se hace cargo de las niñas y los niños migrantes? ¿Extranjería o el DEM? Sí, son sujetos vulnerables dentro de ese grupo ya, y están los tratados, las leyes, principalmente orientadas a la regularización administrativa, ese es como el énfasis. Después nos vamos a las políticas de infancia, que en nuestro Estado estamos al debe, no tenemos políticas de infancia. La actual crisis del Sename es un reflejo muy triste y dramático de eso, que nos viene a mostrar que dentro de Chile la situación de la infancia en general es lamentable, bueno, y en ese escenario se ubican las niñas y los niños migrantes. Por lo tanto, las políticas de infancia en general son muy débiles y podemos pensar que en particular para niñas y niños migrantes también están emergiendo, para decirlo de una manera bonita. Y en el caso de la educación, lo mismo. Ustedes han contribuido cierto, de la generación del 2011 a mostrarnos el diagnóstico que hay de la educación chilena. Entonces, también si lo vemos desde ahí, las niñas y los niños migrantes dentro de la educación pública, que es donde estudia la mayoría de las niñas y los niños migrantes, también son un grupo que queda excluido ¿no? o invisibilizado en esta reforma educacional, en este debate que se está dando. Entonces, lo que veníamos un poco hablando, eh, ahora que nos veníamos eh, desde Santiago las, las panelistas, es cómo este grupo que es altamente vulnerable frente al Estado, Queda como, por un lado, repartido entre distintos sectores, ¿no? O sectorial, ¿cómo se podría decir? Eh, el Ministerio de Educación tiene algo que decir, el Ministerio de Justicia, que se va a crear la subsecretaría de las niñas, pero hoy en día no tenemos institucionalidad de infancia, y el DEM, desde el Departamento de Extranjería, o el Ministerio del Interior. ¿Quién se hace cargo de las políticas dirigidas a las niñas y los niños migrantes? Desde mi visión, esta es mi opinión personal, yo creo que eso es lo que pasa, que queda como que... No hay un organismo que se haga cargo desde una manera de política de Estado. Ver, Mira, acogiendo, acogiendo tu reflexión, quisiera darle eh, la palabra a la diputada Núñez. Eh, primero, preguntarle en el fondo cuál es la situación en su región eh, y si coincide un poco con el diagnóstico que hace el, el diputado. Y quizás responder un poco a lo que está estableciendo Iskra, quién debiese hacerse cargo, cómo nos deberíamos hacer cargo. Sí, bueno, me sumo a los agradecimientos de esta instancia y saludo también a todas las personas que nos acompañan acá, que nos van a ver también eh, dentro de este, de este debate, de esta instancia. Y, y a ver, varias cosas. Eh, voy a partir por lo último. Nosotros eh, dentro del proyecto en su minuto que propusimos al gobierno y en definitiva el que ya se ingresó y sobre el cual estamos discutiendo la comisión de gobierno que es tener una nueva ley de migración y extranjería. Y eso lo quiero dejar en claro porque si alguien piensa que esa norma va a regular políticas públicas en materia de vivienda, de educación, de salud, desde ya le digo que no es así. Hay muchas personas, incluso organismos relacionados cierto, con la migración que exigen o nos piden que eh, quede allí regulado y esa efectivamente es una norma de extranjería con eh, eh, el otro brazo, digamos, de migración porque obviamente tiene un catálogo de derechos y deberes, pero en general es una norma de extranjería. Eh, motivos de ingreso eh, de excursión, en fin, sí, pero sí, eso sí. es entonces no tenemos por qué esperar tener una nueva ley de migración y extranjería que todos en eso estamos de acuerdo, que está obsoleta, que está Ñeja que está obviamente la del 75, claro. para entrar en el fondo del asunto y en lo que hoy día necesita de una respuesta urgente, de políticas públicas, y en lo que nos convoco hoy día en materia de educación, y en lo particular en materia de niños, niños y adolescentes y en este caso, ¿quién se hace cargo? nosotros estamos exigiendo en su minuto una nueva institucionalidad que eh, estuvo en un anteproyecto que preparó cuando estaba de Ministro de Interior Jorge Burgo, que fue presentado incluso a Hacienda, y que en ese minuto se eh, deja de lado porque obviamente se requerían de mayores recursos y había pocos poco recursos para poder ingresar eh, ese proyecto de ley. Pero eh, hemos tenido solamente dos comisiones de gobierno eh, interior para ent entrar en la discusión de este proyecto y en la segunda, porque la primera fue que el Ejecutivo presentó el proyecto, en la segunda recibimos distintas organizaciones y todas coincidían en que la nueva institucionalidad era necesaria, porque no podemos tener por un lado a extranjería o al DEN al alero del Ministerio de Interior. Por el otro lado, cierto, lo bueno que puede, la buena parte que puede hacer el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el tema de vivienda, uh -huh. o lo que hace salud, o sea, al final tenemos esto disgregado en todo el aparataje público y eso no puede ser. Y en este caso yo creo que esa es la respuesta, que nosotros debemos avanzar en lo que hoy día tenemos y esperar que un próximo gobierno en, agregue una nueva institucionalidad para avanzar de una vez por todas en un organismo que se haga cargo de todo el tema migratorio de extranjería, incluyendo el tema de educación y lo que ocurre con los niños, las niñas claro, pero, Usted, disculpe, lo está pensando sí. desde la visión de una institucionalidad migratoria, ¿Cierto? No, no, no, por eso, hoy día tenemos una institucionalidad migratoria, que es el, la nueva, a eso me refiero. Por eso, lo nueva. que nosotros queremos es, para no ponerle el nombre, porque aquí como si las grandes soluciones fueran siempre un nuevo ministerio, el nuevo ministerio de la mujer, el nuevo ministerio del adulto mayor, el nuevo ministerio, eh, puede ser también, o no sé si un ministerio de migración, pero lo que quiero decir es que tiene que haber un organismo del Estado que tenga todo centralizado y no solamente el tema extranjería. Eh, ...que sea más amplio, ¿cierto?, eh, que, que lo que hoy día tenemos... ...y que no esté al alero el Ministerio de Interior, yo concuerdo con eso... Eh, ...y luego, para ir ya más al detalle, creo que es importante entender... ...que hoy día el Estado tampoco se ha hecho cargo en materia de educación... ...de dos, porque en materia de educación hay dos grandes brazos... ...uno lo que ocurre con el ingreso de niños y niñas y de adolescentes migrantes... ...y luego lo que ocurre ya estando eh, in, eh, dentro del sistema con la integración de ellos... Eh, eh, ...dentro, insisto, de algún aula... Eh, y luego lo que ha ocurrido con que el Estado nos se ha hecho cargo es que las municipalidades se den hecho cargo y para variar eh, se crean mayores atribuciones, facultades o cuando el Estado nos hace cargo para que las municipalidades lo hagan sin tampoco mayores recursos o... o, o sí, claro, sin mayores recursos y ahí me voy a Antofagasta nosotros en los últimos cinco años, desde el 2012 a la fecha hemos tenido un aumento de más de un 325% en eh, migrantes que han llegado a nuestra 325. región ¿325? sí y eso en comparación a qué? A los cinco años anteriores del 2012 hacia atrás. Y obviamente que esto no está ajeno a que eh, lleguen también niños, niños y adolescentes. Y la matrícula en la Comuna de Antofagasta solamente de los liceos y de las escuelas donde lógicamente se concentra la mayor cantidad de estudiantes migrantes en el año 2016 fue de 3.989, ya ocupando eh, un, eh, un 20% aproximadamente de la matrícula y en el año 2017 eh, alcanzó al... A 4.913 estudiantes, cerca del 25%. Que obviamente esos niños tienen que estudiarse. Yo creo que nadie va a estar en contra de que tienen que estudiar y además de eso, anteponer su derecho eh, a estudiar, a formarse, a educarse antes de todo el tema eh, regulatorio que puedan estar pasando ¿cierto? Su, sus padres. Pero eso como diagnóstico para obviamente darle la palabra a, a otro opositor. Sí. Pero yo, yo creo que hay un tema que no podemos evadir y que es la tensión que finalmente genera eh, la discusión de los niños porque los niños no vienen solos, vienen con sus padres Exacto. Entonces, no, En el caso nuestro, porque hay migraciones que son de niños sí, pero en, en el caso de Chile no sí, súper importante eso, son de la, de la migraciones familiares Acá en Chile son sí. migraciones familiares y por lo tanto no podemos ver al niño o niña o adolescente como, como si estuviera aislado Por lo mismo, lo que yo decía previamente es que eh, tenemos que hacernos cargo de que para... Eh, aproximarnos como política pública a un niño o niña eh, que está en una situación migratoria irregular debemos eh, abarcar o entender que está con una familia y para poder acceder a los distintos beneficios que el Estado eh, entrega a los niños o niñas eh, tenemos que eh, hacer la encuesta social de hogares. Tenemos que poder entregarle un RUT no solo a ellos, sino probablemente hacer un acompañamiento a la familia. Debiesen tener algún nivel de priorización. Eh, hay, hay quienes dicen: bueno, con la ley con la nueva no de migraciones debería haber una, una especie de ley de amnistía hacia atrás para poder eh, regularizar a los que están y que puedan partir no desde la exclusión sino desde, ya, están acá y ahora cómo podemos aportar sin tener que sufrir los hacinamientos y los abusos de los arriendos, sin tener que ser foco muchas veces de problemas sanitarios, por por miedo, por temor a asistir a los centros de salud eh, primaria o, o, o a los distintos servicios, o sea, por, por no, te, no tener toda, toda esa gama. Y, y yo quisiera hacer un comentario más, antes de que bueno, podamos seguir eh, conversando. Es que, con respecto al, al tema que tocaba Patricio, eh, el... El aspecto de la inclusión al interior de la escuela con los sostenedores es algo crucial. Nosotros en algún momento lo tocamos cuando se discutió la nueva educación pública, que los sostenedores ahora, hoy, hoy municipios, mañana serán servicios locales, no solamente tienen que no rechazar, que es como algo básico, no rechazar la admisión, sino que promover activamente las, las condiciones necesarias, al menos en algunos de los establecimientos, quizás no en todos, para por ejemplo que haya un profesor que sepa creador, Estoy hablando del tema más distante, porque cuando son niños colombianos, y niños peruanos que saben el mismo idioma, no hay tantas barreras. Pero, por ejemplo, cuando hay otro idioma, la, el, el, el, la dificultad para poder realmente dar, acceder al derecho de la educación, no como asistir a una sala de clase con más compañeritos y compañeritas, sino aprender, está dada por la barrera del lenguaje. Y eso hoy día no existe. Me tocó estar en Finlandia. Eh, por un programa, una misión oficial, que fuimos el año 2014, si no me equivoco, y nos decían que cada eh, municipio o cada ordenación territorial donde se administraban como los colegios, tenía la obligación de que si es que de, de abrir eh, al menos vacantes donde tú tengas un idioma materno. Es decir, si tú tenías el idioma materno y, y no existía, por ejemplo, voy a inventar un idioma. o sea, no inventarlo, pero.. Eh, voy a decir, no sé, húngaro o, o cualquier idioma, si es que no había nadie en ese lugar donde tú vives que enseñara húngaro, el, el, el, esa administración local de la educación tenía que contratar a algún maestro o maestra en alguna de esas escuelas y dar la posibilidad de estudiar ese niño ahí. O sea, no el derecho del niño y niña en su lengua materna era por encima de cualquier otra cosa. Si es que eso significaba más costos, pagaban lo que tenía que ser porque ese párvulo o ese niño o niña era prioridad por sobre cualquier otra consideración. Y yo creo que acá estamos años luz de tener esa aproximación. Y a mí me gustaría que los, al menos los servicios locales de educación tuvieran que hacerse cargo. Si es que hay niños de algún idioma, tener oferta para todos los niños en su lengua materna. Que eso me parece como algo básico. Creo que tal con Jaime. Patricio. Patricio, perdón. parte la conversación. Sí. Eso es interesante, pero creo que en el momento estamos entendiendo que el tema del acceso lo tenemos solucionado. Y creo que no tenemos solucionado el tema del acceso, porque hay ciertas comunas donde hay una alta población migrante, por ejemplo, Independencia de Don Recoleta, donde los por ejemplo los colegios municipalizados ya se encuentran de alguna forma en el tope de matrícula. Uh -huh. sí. Y las familias lo que empiezan a buscar son los colegios subvencionados, donde sí tienen problemas de acceso en relación a que por ejemplo no pueden acreditar eh, en la matrícula del país de, en los años de estudio del país de origen pese a que tengan la matrícula provisoria que entrega el Mineduc tienen problemas en el, en el acceso en relación a que no tienen un RUN problemas que por ejemplo en el área municipal sí están solucionados pero en el área subvencionada o particular privada es aún peor entonces claramente el acceso sí se ve limitado en ciertas zonas probablemente en ciertos colegios municipales donde por ejemplo el 50% de las vacantes están ahí bueno, están localizados en los lugares donde se encuentran la, específicamente la población migrante. Bueno, y lo otro es que también se observa cierta edificación digamos, también en los sectores municipales. O sea, hay ciertas comunas donde hay una escuela o un liceo municipal donde por algún se concentra la, la gran mayoría de la matrícula extranjera. Diputado, usted querida. Sí, no solamente sobre ese punto, yo coincido con Patricio, o sea, yo, eh, nosotros lo hemos visto, ha sido tema de conversación también en debates regionales, eh, bueno, a propósito ahora de la elección es lo mismo, cada uno de los candidatos, pero lo que quiero decir es que la Comuna Antofagasta además se dio una cuestión bien especial con los colegios particulares subvencionados, donde la mayoría eh, tuvo que decir, hoy día está en un stand-by porque... De, ...estamos discutiendo un almiselaneado que les permitiría aplazar al menos la decisión... ...pero ¿por qué me voy a este punto? Porque algunos que ya habían decidido pasar a particular pagado... ...muchos de los niños que estudiaban en esos colegios fueron a la educación municipal... ...y en la educación municipal ya habían recibido eh, en los últimos tres años... ...una matrícula importante de alumnos migrantes... ...entonces efectivamente, por ejemplo, en mi comuna, cierto, la comuna de Antofagasta... ...el tema del acceso, el tema del ingreso... Eh, en cierta forma a nivel municipal ya está medio colapsado yo creo que ahí va a haber también una política pública especial para aquellas comunas donde eh, ha aumentado eh, excepcionalmente digamos el, el número de, de alumnos que han tenido que ir recibiendo sí, Paola, sí. quisiera quisiera agregar a propósito de la región que representa la diputada Núñez eh, yo tuve la oportunidad de conocer el centro privativo de libertad de Sename uh -huh. sí. eh, donde cumplen condenas por conflicto con la ley penal los adolescentes de la región de Antofagasta, a propósito de cuán problemático es el tema y de cuántas aristas toca el tema de la, de la infancia o de la adolescencia, como señalaba la panelista acá al lado, de que toca el Ministerio de Salud, toca el Ministerio de Educación, toca el Ministerio de Justicia, porque si ya es complejo el tema en sí de los migrantes viviendo en este país, o en cualquier otro país, el tema de la migración en sí misma, cuando están privados de libertad. Y en el caso de los adolescentes es doblemente complejo porque están en una etapa en la que se debiesen estar educando pero están cumpliendo una condena privativa de libertad. Y conocí ese centro, eh, más allá de lo que se le pueda cuestionar al Servicio Nacional de Menores en la ejecución de sus labores, cuán complejo es el tema de tener ahí adolescentes colombianos o adolescentes peruanos donde hay muchísimas temáticas que se cruzan y que tienen que partir por separarlos por casas a los chilenos de los colombianos y a los colombianos de los peruanos. Mm. Y lo digo a propósito de, de lo necesario que es que la nueva legislación, independiente que sea el proyecto del antiguo eh, gobierno o el del actual gobierno, el que salga a la luz finalmente, cuán importante mm. es, y lo dijo el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el 2013, que la nueva legislación tenga un enfoque de derechos humanos en que mire a la migración como, como un derecho humano en sí mismo. El derecho a migrar que esté absolutamente asociado a la dignidad humana, porque hay que reconocer que no todas las personas que emigran de sus países y que son migrantes en este caso en Chile, están en las mismas condiciones. Exacto. Los europeos o, los, o las personas que vienen de Estados Unidos no vienen en las mismas condiciones que vienen los migrantes que llegan acá desde países latinoamericanos. Sí. Pero bueno, hay, yo, yo quiero refutar algo, que me apunte sí. otro, si no sacamos nada... Ya me parece muy bien, lo hacemos, pero no sacamos nada de que en ese proyecto partamos con un mensaje de que tenga que tener una mirada a cierto derecho humano, integración, en fin. Si luego los ministerios, porque no se necesita una ley de inmigración y extranjería, los ministerios que tienen que decidir respecto de estos puntos, en este caso, cierta educación, por ejemplo, después no lo hagan. Eh, claro, en materia es de periodo, vivienda, por ejemplo, en materia de vivienda lo mismo, o sea, si nosotros vamos a, que es otro tema de mi región, nosotros teníamos 15 campamentos, hoy día vamos en más de 50, 15 campamentos al año 2014, hoy día vamos en más de 50, cuatro años después, y hubo otra cifra que, que, que llama a, a decir que nosotros tenemos una realidad distinta. Eh, el 49% de los niños nacidos en el Hospital Regional de Antofagasta el año pasado, el año 2016, eran hijos de madres migrantes. A propósito de lo que decía Giorgio de hacernos cargo de que los niños no vienen solos ni caídos del cielo, o sea, son niños de padres de hijos migrantes. Y acá una frase que, eh, que también llama a la discusión, los niños no pueden ser entre comillas, cierto, porque son sus hijos, usados por los migrantes, que no están en una situación regulada para ser regulados. Y no es que ellos lo ocupen de mala forma, es que nosotros no le hemos dado como Estado la posibilidad a esos padres de ingresar regularmente. ¿Por qué esos padres con sus niños ingresan en forma irregular? O mintiendo que son turistas y cuando el policía no le cree que vienen a hacer turismo, terminan diciendo que eh, vienen de refugiados y los dejan ingresar igual. Porque sí. no tenemos una posibilidad de decirle, vengo a buscar trabajo, por ejemplo. Tenemos solamente una visa de trabajo cuando ya están en Chile, nadie les da trabajo porque están en situación irregular y por lo tanto esta cuestión es como el huevo y la gallina. Y ahí hay una respuesta que yo creo que todavía le falta eh, especificarla más, pero de esta visa de visitantes que ha tenido también discusiones de uno u otro lado, pero al menos que tiene la intención verdad, de abrir las puertas a aquellos que vienen a buscar trabajo, buscar una oportunidad. Entonces. Perfecto, pero no nos detengamos en el, en el, en el mensaje, en el título. Vayamos bueno, a quienes definen una realmente que proteja en los derechos humanos. Tiene que ver con la base de lo sí, que dice. Sí, está que bien. La con la base, pero después que los ministerios efectivamente ejecuten esa base. Porque sí, la Constitución es que, regula, varias garantías, pues, pero nadie vive en un medio ambiente libre de contaminación. Yo quisiera sí, retomar con Iskra porque yo creo que también en la discusión aquí surge el cómo vive esto en la situación de los niños, en este caso adolescentes, en, en, en el norte ¿verdad? privado de libertad pero también eh, qué pasa con los niños porque finalmente siempre está esta mirada desde los adultos obviamente no tenemos a ningún niño que, no, que esté sentado acá en la mesa que pueda él exponer cómo se siente no obstante Iskra tiene una amplia trayectoria en investigación y en estudio, <coughs> Que, nos va, que me gustaría que tú en el fondo nos contaras de cómo es esta mirada, cómo vive el proceso migratorio los niños y a lo que se enfrentan, porque claramente hay un tema del acceso a la educación y yo comparto con ustedes, es, ese es un tema pero hay otro tema no, no menos importante que tiene que ver con la permanencia y cómo se da esta situación de, con, de convivencia escolar diaria eh, nosotros en diálogos pasados hemos abordado el tema de la discapacidad y hemos visto cómo por tema de discapacidad efectivamente eh, existe mucha resistencia no quedó de hecho incluida de manera explícita la ley de inclusión sigue habiendo este sistema segregado de educación especial aun cuanto atenta con el artículo 24 de la convención, entonces eh, creo que también es interesante ver eh, que tú nos relates cómo ha sido, cómo es el proceso desde la mirada de los mitos. Bueno, con poco tomando lo que se ha dicho acá, eh, obviamente la migración es un asunto de interés político y en la época de campaña en la que estamos, sin duda que cada cual va a tener una mirada, ¿ya? Y yo creo que eso es necesario porque yo creo que los énfasis que cada cual le da, sector político, mirada respecto a este fenómeno, demuestra cómo tú quieres gestionar este hecho migratorio desde el Estado, ¿ya? Eh, desde una regularización, desde los derechos humanos, como mano de obra, ¿cierto? Etcétera. Eh, entonces, eso como base. Ahora, lo que decía acá la diputada respecto a cómo niñas y niños son usados, y eso por ejemplo en Estados Unidos también es un debate, ¿no? En qué medida se le da la visa al hijo y después la mamá que está irregular usa, entre comillas, a ese hijo para regularizarse. Ese es un debate que se da en los estados, no solo en Chile, en general. Y por eso hay tanta reticencia a estos procesos de amnistía, no, o perdonazos que ya se han hecho en Chile, sí, se hecho. dicho sea de paso. Dos veces. Eh, dos veces, claro pero era un momento de la migración eh, eh, donde, no estaba, no, y donde no estaba instalado en el debate público como lo está hoy. Entonces yo creo que si hoy se hiciera, ese proceso de amnistía tendría repercusión en el debate público, quizás no, eh, bueno. no nos imaginamos, claro. Bueno. Se hizo en el 2006, 2007, si no, 97, 2007. 2007. Eso, 97, 2007. Entonces en ese momento nos no toca. estaba el debate que <risa> estaba ahora, ¿ya? Eh, claro, desde ese okay. punto de vista como de casi... Eso como general, ¿ya? Ahora respecto a lo que se señalaba acá, una vez que ya las niñas y los niños llegan al colegio, logran acceder matrícula provisoria, como sea, hay un aspecto que tiene que ver con la convivencia el día a día, ¿ya? Eh, y esto es bien complejo porque lo que hemos visto, y esto no solo los estudios lo, estudio, lo, lo, lo aseveran, si tú vas a los colegios, ¿qué te dicen los colegios? Los colegios están a su suerte. No hay planes y programas desde la política pública respecto a la integración inclusión, como queramos llamarlo, porque también estos son, a lo mejor a ustedes que están en la política no les interesa, pero en la academia si tú son dices distintas. integración, inclusión son paradigmas que están en vereda opuesta ¿ya? o asimilación etcétera, o acogida entonces, ¿qué es lo que tú te encuentras? que tú vas a un colegio y hacen la feria cultural, yo creo que todo el mundo lo, lo vemos, ¿cierto? y ¿qué? las comidas del mundo, entonces ahí, o se disfrazan ahora para las los fiestas, bailes. Par los bailes ¿Ya? ¿qué es lo que dice la literatura? Dice esa es una etapa que se llama folclorización donde la escuela hace lo que puede, yo lo estoy un poco ridiculizando, pero para que tomemos conciencia de que eso es lo que tienen las escuelas hoy en día, esas son las herramientas que tienen y hacen lo que pueden. ¿ya? Lo que dice la literatura es que esa es una etapa dentro del currículum intercultural y, lo, y la, como la, la intervención, pero no podemos quedarnos en eso, no podemos quedarnos en la fiesta de las culturas, la comida y tal, tenemos que avanzar más a, por ejemplo, el bullying, ¿Cómo los colegios se hacen cargo y el ministerio, ¿cierto?, de estas situaciones que señalaba acá. Patricio. Patricio, no me quiero equivocar. Patricio. Sí, entonces cambiamos el nombre, sí, nombre ¿eh? es que no a meterlo más. <risa> Patricio. Eh, porque el bullying se define como la violencia entre pares, el matonaje, ¿ya? El bullying es una palabra que también tiene una tradición, ¿cierto? De la, de la cultura anglo. Pero también nos estamos encontrando que hay situaciones de discriminación del mundo adulto, de docentes, y en esto de la reforma educacional yo también he escuchado colegios que dicen, yo no quiero familias chilenas, dicen yo no quiero llevar a mi hijo a las escuelas de inmigrantes. Familias chilenas, que no quieren llevar a sus hijos chilenos a escuelas de inmigrantes. Eso también es una discriminación. Perdón. Claro, ¿y cómo nos hacemos cargo de esa diversidad? ¿Ya? Eh, entonces, lo que yo he investigado, por ejemplo, con niñas y niños que ya están en el sistema escolar, es que a veces su discriminación es por la forma en la que hablan, por los juegos. Una niña me decía, es que yo no sé jugar, no sé, por decirte a lo mejor... El luche. Que allá que se llama de otra manera en su país de origen y es lo mismo. El que tú estudias, punto. Jorge Rojas, por ejemplo, ha investigado los juegos de la infancia. Tú te pones a analizar y los juegos en general no son tan distintos dentro de las culturas, ya. Lo que tiene que ver mucho con el desarrollo eh, de las niñas y los niños. Pero se llaman de distinta manera sí. y a veces se gestionan sí. de diferente manera desde el género, cierto, etcétera. Pero las niñas y los niños son discriminados por eso. Entonces a lo mejor hasta hay que gestionar en el patio estos juegos. ¿no? Desde ese enfoque, que sea integrador. La alimentación, que se mencionaba Carla la Junaev. Bueno, también, cómo se hace cargo el Estado, por ejemplo. Ahora recibimos niñas y niños sirios, ¿cierto? Salió la prensa, fue ya. Sí. No es un grupo mayoritario, yo no lo sé. Lo votamos. Nosotros lo votamos. Muy bien. ¿Qué va a pasar con niñas y niños musulmanes, con la dieta? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Con de las esa diversidad. De religión. Con las clases de religión. En un colegio en Recoleta, por ejemplo, se hacía para la Semana Santa. Eh, me lo contó el jefe de UTP. Me dijo: Mira, acá tenemos niños judíos, tenemos niños ateos, autodenominados ateos, cristianos, católicos, etcétera, musulmanes también. Entonces, para la Semana Santa, hicimos el día de la reflexión de las creencias. Porque ya ni siquiera era como el día de la religión. O sea, había gente que creía y había gente que no creía en nada, niña y niño. Y tuvieron que innovar en eso. Todo esto, de, de, lo volvemos ahora al Estado. ¿Cómo el Estado se hace cargo de esa diversidad cuando ya tenemos a las niñas y los niños en nuestros colegios? No se van a ir. ¿ya? La literatura muestra que cuando las familias ya reunifican a sus hijas e hijos, tienen intención de instalarse en el lugar. Entonces, como Estado chileno, tenemos que hacernos cargo de estas niñas y niños. Sí, a mí, a mí me gustaría barrer tres o cuatro cosas. La primera con respecto al derecho humano a migrar. Eh, todo este debate que probablemente se en distintos estados, esto de que los padres podrían utilizar a los hijos como forma para entrar, a mí me parece que olvida el hecho de que migrar es un derecho humano. O sea, como que lo, lo, lo omite. Entonces, por eso es importante que estén los principios. Porque ahí no existe la posibilidad de que se haga una discusión válida. Si es que migrar es un derecho, no hay ninguna forma que alguien se haya aprovechado de alguien porque ambos, el niño y el adulto, tienen derecho a migrar. Ese es el piso. Entonces, ese es el piso. Entonces ya despejada la discusión si es que alguien se aprovechó o no de alguien para poder migrar, eh, podemos entrar a ver bueno cómo hacemos efectivo el cumplimiento de sus derechos humanos y ahí yo estoy de acuerdo con que se necesita una articulación de los ministerios y no puede quedar solamente en la letra, obviamente. Pero es importante los principios porque te ponen en un marco, un encuadre de la discusión que es distinta. Y, y por eso yo, yo al menos apoyo la idea de que tenga que tener esa denominación con mucha fuerza luego el tema del acceso para después pasar al, al, al fenómeno Disculpa, de la inclusión. Entonces antes de eso yo te quiero agregar ¿Qué una han pura cosa. Quedan cinco minutos. es que ya, ya por por eso voy, eso voy a hacerlo no la rápido, para, para el tema <risa> del acceso hay un, un tema es que bueno. es fundamental y que bueno acá veo a Mauricio Holtz que habíamos conversado harto de esto que es acá de la, de la biblioteca tiene que ver con el financiamiento de las escuelas si es que la, las escuelas tienen un tope y para poder, por ejemplo, tienen una, un, un curso o dos cursos y los tienen llenos y quieren abrir un tercer curso no tienen recursos para poder hacer la inversión en infraestructura para tener un tercer curso, no hay, no hay mecanismos de financiamiento hoy día para son muy pocos, tienen que ser FNDR, tienen que ser iniciativas que vengan de fuera, la escuela no puede gestionar eso, entonces tenemos un problema de acceso vinculado a qué, no a lo que dice el papel. No a lo que dice eh, como la ley, no, tú tienes derecho a la educación y nadie te puede decir nada. No, es un problema fáctico, que la política pública de financiamiento de las escuelas no permite, por ejemplo, a medida que vayan teniendo aumento de demanda, crecer. ¿Ya? No, hay, no hay forma, no hay forma de financiamiento para eso. Y para el, último, para el tema de la, de, la, de la inclusión, de la posibilidad de inclusión, hay algo que es fundamental que tiene que ver con la formación docente. Sí. La, la formación docente hoy día no está eh, siendo... Eh, como eficaz en los desafíos de futuro por ejemplo las tecnologías por un lado ¿Cómo formamos a los docentes para que sepan manejar las tecnologías y no digo un powerpoint no digo que sepan manejar en internet digo que puedan aprender las tecnologías de los próximos 10 años y para eso hay que señalar la, la idea de tecnología ¿no? el pensamiento asociado a la tecnología para que puedan manejarse los cambios tecnológicos que van a venir en 20 o 30 años eh, y lo mismo con los fenómenos migratorios. O sea, tienen que estar adaptados a la inclusión en general, inclusión de, por ejemplo, capacidades diferentes, inclusión en términos migratorios. Hay un enfoque de la inclusión que el profesor y la profesora debiesen estar formados. Eh, formados, me refiero, con práctica, formados con eh, teoría y, y todo eso mezclado. Y, y cuando nosotros discutimos la ley de eh, carrera docente, el problema que nos vimos enfrentados es que habían algunos que... Eh, pensaban que la formación de los docentes no podía ser exigible ciertas cosas porque eso era ámbito de la autonomía de las universidades y yo ahí creo que cometemos un tremendo error la autonomía sirve para otras cosas y que son muy importantes en la universidad como la creación del conocimiento y que no puedan haber barreras y censura eh, la, la gestión interna pero no por ejemplo, para eh, las necesidades que tiene el país, por ejemplo, en materia docente o en materia de no, algunas de profesiones. Estudiar, si es que, ves que, entonces, hay gente que esas confunde, cosas deberíamos exigirlas eh, ¿sí? para el currículum de en la carrera profesional docente. Eh, y yo creo que hoy día eh, nos quedamos cortos en esa exigencia de aula para los desafíos que tiene el futuro próximo de nuestro país. Es que sí, yo, yo quería creo hacer que. que ay, yo. Pero sí, sí. Vamos a, ¿Qué a poco, entonces vamos, quiero. quiero... Primero, darle la palabra a Patricio para terminar con la diputada Núñez, porque posterior a esto, el público, tanto los que nos están siguiendo vía streaming, como los que están acá, con hacer preguntas. Entonces, ahí podemos tener un espacio más. Quería preguntarte directamente, eh, da, entendiendo que en el fondo el niño no, no está solo, ¿verdad? Porque no es, no es un canasto que queda en la frontera, digamos. No, hay, hay una familia atrás. Ustedes qué, ¿Cómo han detectado que, que las mismas familias migrantes consideran que esto debiese tratarse? Porque también hay que escuchar cómo, cómo lo están viviendo ellos. ¿Cómo creen? ustedes qué, qué han percibido de, de esa demanda A ver, en, en relación como una preocupación por la normativa creo que la familia está más preocupada de cómo subsistir cada día el tema de la de encontrarse en situación irregular en una situación muy compleja en aspectos familia, familiares económicos sociales tremendo eh, de alguna forma fomenta en ciertos lugares el hacinamiento, la violencia, en relación a que no haya acceso, quizás en cierto aspecto, a la educación, ya hemos visto que no es su plenitud, pero hay falta de accesibilidad a otros derechos. Porque podemos entender ya, los niños tienen derecho a la, a la salud, pero los padres no. Como si los refugios no se contagiaran en relación a lo que establece <risa> la ley. Sí, Entonces, complejo... Entonces tenemos... Eh, la, la vivencia hace más compleja que el estar consultándose si de alguna forma la legislación está actualizada o no está actualizada. No creo que estén más preocupados de si existe o no existe el derecho a, la, a migrar, por ejemplo. No, no. En realidad o se han no, nombrado no mucho, que. pero no es vinculante. Yo no. creo que existe el derecho a migrar. Pero cuántos cuerpos normativos a nivel internacional que haya ratificado Chile establecen con no, claridad no. el derecho a migrar. Lo mismo, hablamos del derecho a la educación por parte de los niños. No existe en la constitución el derecho a de la educación. Acá tenemos no, dos... No. O sea, ¿existe? existe. ¿Es ¿Eso es lo que digo yo? Sí. No, lo que existe es que los padres no, no, tienen no. la libertad para, pero no establece con, como definición sí. que los niños tienen derecho a educación. No existe el recurso de protección. Establece, establece ambos. Artículo 19, número 10. Es eh, discutible. Pero también es obligación de los niños ir al colegio. Sí, es claro. como Aparte de un derecho, pero, pero si no, obligación lo consagran la Constitución, no, lo consagran los tratados internacionales que hacen parte del ordenamiento jurídico sí, sí, eso interno. lo entiendo. A lo que voy es que de alguna no, forma que tenemos que, que hacernos parte. Claro. Sí, sí, sí, tal claro. deben el garantizar claro. ese acceso. Claro. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que para la familia, es un, la, por ejemplo, que dice la diputada, o sea, la familia cuando hace el proyecto migratorio tiene como meta llegar a ese lugar están las redes migratorias, que acá no hemos hablado, por ejemplo, porque ciertos colegios también, entre comillas, se transforman de migrantes por las redes migratorias. Aunque la, Estados Unidos, Europa, es pongan las barreras que ponga, y esto hay un artículo famoso para quien le guste que se llama ¿Por qué fracasan las políticas migratorias? Y es por eso. Es porque en el fondo los estados, que era lo que yo le iba a decir acá al diputado, sí, el derecho a migrar yo aquí no, no es que yo esté en contra, pero quiero hacer un poco para hacer el debate, también está la soberanía del Estado moderno que puede y debe controlarlo. Voy a sonar, digan lo que quieran, pero lo digo para atención. Porque esa es la contradicción de la modernidad, justamente los derechos humanos, esto no lo digo yo, lo dice Saskia Sassen, la socióloga, por si acaso, pero también está la soberanía del Estado. Entonces, esa es una tensión. Lo que pasa es que la familia, cuando hace el proyecto migratorio familiar, por ejemplo, y dice, va a ir la mamá primero, ¿cierto? a trabajar de nana a Chile. Hace toda una estrategia, después reunifican a las niñas y los niños. La escuela cumple un rol dentro de ese proyecto migratorio familiar, donde no están pensando en lo que dice acá, Patricio, la legalidad, el derecho. No, es qué función cumple para el proyecto migratorio familiar. La primera instancia sí. es la subsistencia. Exactamente, y que los niños estén cuidados ahí. Sí, quiero que cerremos con la diputada Núñez, así que le doy la palabra. Yo creo que sí, nuestro país... Eh, a ver, primero, la migración es un fenómeno de movilidad social que llegó a Chile para quedarse En el mundo ¿sí? Bueno, sea, pero la historia, la hagamos en los cargo de sí. nuestro país, partamos por eso eh, No sé si el término académico está bien, pero me explico cierto en, lo, sí. en la frase eh, Y por lo tanto yo creo que si vamos a avanzar en nuestro país en materia de integración Lo vamos a hacer precisamente con más fuerza a través de los niños, las niñas lo hacen, todos no los adolescentes yo creo que es ella, nuestra esperanza de poder integrar nuestro país yo creo que está depositada en ellos, precisamente. Y quiero contar dos ejemplos, muy breve. En Calama eh, visitamos un jardín de la Junji, en, una, no sé, en un lote, una comitiva ahí que éramos como 10, y una persona que venía de Santiago, eh, había una niñita colombiana con sus trencitas, en fin, y les preguntó a la educadora Párvula, a la tía, de eh, qué país era. Obviamente, esta persona chileno de acá de Santiago, bueno, de Santiago, pensó que le iba a responder que era colombiana, que era ecuatoriana, que era peruana. Entonces, la tía la buscaron y le dice, es chilena. Silencio. O sea, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Sí. Porque no solamente hoy día vamos a integrar y a propósito del bullying o a propósito, ¿cierto?, de, de lo que está ocurriendo entre los niños y las niñas adolescentes eh, con los migrantes que obviamente tienen una raza distinta a la nuestra, la mayoría de ellos, los que al menos están llegando a Tofagasta, sino que también con esos niños que son chilenos y que también tienen esa raza porque sus padres genéticamente son de un Me país con una compra. raza distinta entonces eso también color de es que no tiene sí, color porque de pie. la raza, la raza no tiene una sola la raza ah ya, ya sola. perdón perdón perdón con la cadena la, o con mi colega <risas> la raza humana eh, uno lo ocupa no va a discriminar lo ocupa sí. ¿por, qué? por ignorancia eh, así que eso como ejemplo y lo otro brevemente pero en la escuela de Las Américas yo fui a conversar con un segundo medio donde la mitad eran estudiantes chilenos y la mitad, o sea, no que había uno o dos que era la excepción del curso, la mitad eran eh, estudiantes, adolescentes, migrantes, porque eran de segundo mes. Bueno, entonces yo les pregunté directamente, ¿cómo lo habían hecho? Entonces, surgió una niñita colombiana y me dice, bueno, yo soy la presidenta de curso, y ahí yo ya guardé silencio y me puse a escuchar. Otro ejemplo de cómo entre ellos mismos se sí. han ido integrando concuerdo sin tener muchas políticas públicas y la profesora me decía, yo aquí casi tomé palco y como buena educadora lo, lo, lo hago lo mismo es que hiciera sí. con lo que, que podría hacer con cualquier ser. Sí. Bueno, sí. tú dijiste yo, que, sí. que debatiéramos, sí, lo, tienen, lo tomé muy sí. en serio, perdón. Yo quisiera saber, eh, porque primero agradecerle, no no, no no quiero terminar, sino que porque viene el momento de las preguntas al público, y, pero antes de eso, darle un aplauso a todos ustedes porque creo que lo han hecho increíble. Sin duda cumplimos con el objetivo del diálogo que es visibilizar las barreras y acercar un poco a, a la ciudadanía en general estos temas y reflexionar en el fondo desde de cómo aportar desde nuestra po propia posi posición. Eh, no sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, comentario, alguno de los panelistas. Allá hay uno, por allá. allá, les voy a pedir que quienes hagan la pregunta se presente, diga si pertenece o no a alguna institución. Eh, hola. Eh, muchas gracias por todos sus comentarios y sus opiniones, eh, lo valoro mucho, tomé muchos apuntes para bien. reflexionarlos posteriormente. Mi nombre es Camila Barría, soy estudiante de Psicología de la Universidad Católica de Valparaíso eh, y quería preguntar principalmente a la diputada Núñez y también a los demás, pero principalmente a la diputada eh, ¿De qué manera? En términos legislativos. Si es que existe esa posibilidad, se puede garantizar esa articulación que hablaba sobre el discurso de la migración como derecho y eh, las prácticas efectivas eh, o propuestas efectivas de los ministerios. Eso. Gracias, Camila. ¿Le respondo un tiro? Sí, o una? sí. sí. No. Eh, Camila, mira, lo que yo decía era que... Puede, en el proyecto que presentó la Presidenta Bachelet este año para discutir sobre una nueva ley de migración y extranjería, viene en el mensaje establecido eh, esta mirada de los derechos humanos, la protección, en fin. Pero en el articulado, y ahí está la crítica, no se refleja lo que sí está escrito en el mensaje. El mensaje, en resumen, es el espíritu de la ley. cierto En este caso, ella como legisladora... Eh, es lo que quiere reflejar y es lo que quiere lograr una vez que ese proyecto esté aprobado y sea ley para toda la, la República, para todo el país. Y esa es la crítica que nosotros tenemos. Ahora, yo por supuesto que estoy a favor de que eso se contemple, pero mi punto es otro. Mi punto es que siendo la base, siendo un, eh, un marco, tenemos que luego ir a cada ministerio e idealmente en el futuro y ojalá próximo a una nueva institucionalidad para que eh, tengamos la ejecución. Y se refleje que eso efectivamente es cierto es un derecho. Por ejemplo, en materia de salud es crítico. Eh, en materia de salud, los consultorios en Antofagasta, como además salud primaria, como primera respuesta, me dicen, diputada, nosotros tenemos recursos para atender a 100 personas. Llegan a mitad de año y están atendiendo a 180, porque llegan muchos migrantes que están en situación irregular y que obviamente no están en ningún lado catastrado Y, a, y recién el año pasado, desde el DEM, eh, eh, Crearon, digamos, eh, redactaron una normativa que les permitía tener ingreso. Entonces, ¿dónde? En la propia ley de migración, eh, en el mensaje. Pero las modificaciones que tienen que tener es que en el cuerpo también se refleje lo que dice el mensaje. Y luego, por ahora, en cada ministerio tiene que, también en las distintas políticas públicas, estar reflejado ese, ese espíritu. ¿Puedo sumar algo? Muy ¿Sí? breve, es que tiene relación con lo que decía el diputado Bo eh, Jackson, perdón. Él tiene algo de pelota, claro. <risa> Eh, que hacía relación que los niños no se encuentran solos, sino que son parte de un grupo familiar, y si uno eh, lee el proyecto de ley, tanto el que se presentó por el presidente Piñera como el que se presentó por la presidenta Bachelet, ambos tienen niveles de restricciones y de prohibiciones de ingreso y de, y de facilidad de expulsión, que de alguna forma también generan expulsiones indirectas hacia los niños. No podemos expulsar a adultos dejando a los niños acá, porque además los dejaríamos en el cename. Sí, entonces, Ay, no se sí. Con... sería como un rap, ramos. como alguien parecido a, una, a, claro. a, a, a rap, un rap, como alguien rap. No, es, entonces, además cuando, ya se ha establecido la ley de entonces, los trabajadores migratorios, no se puede separar la familia, no se artículo 10. O sea, tú sí, no sí. puedes separar la reunificación familiar sí, de los exacto. estados, de todos estados. Pero en la práctica ocurriría. Es como claro. funciona la práctica, la práctica y como es, es la teoría. Además, recordemos que los tribunales tienen al menos hace 20 años atrás, no tomaban en consideración sí, porque había una interpretación del artículo 5 de la Constitución de establecer cuál era el rango legal de los tratados internacionales. Sí, y eso hacía un... de que muchas veces no se respetaran. Sí, Ay. vamos con una pregunta. No? Buenos días a todos. Quiero agradecer a todos eh, por esta instancia muy provechosa eh, Perdón. Eh, yo soy migrante estadounidense y de recién me nací como chileno. Yo trabajo en la Oficina Comunal de Migrantes de la Alcaldía de Ciudadana de paraíso eh, más bien quiero hacer un comentario porque bueno estamos en Valparaíso eh, en Valparaíso en los últimos un año, dos años, tres años hemos eh, recibido arte migrante principalmente de Santiago porque lo que está pasando en la región metropolitana es que está en un, no, hay un desafío en torno a la inserción laboral eh, así que poco a poco hay más migrantes migrando entre el territorio chileno hacia la quinta región y con la pregunta de qué institucionalidad o qué órgano de estado debe tomarse cargo en atender la red de migratoria, lo que está pasando en la práctica es que los municipios están tomando ese cargo desde hace años, eh, hace unos años, con un compromiso con ese inmigrante. Pero eso solo pasa por dos razones, principalmente por eh, la voluntad de una, de una administración actual o por la presión que ejercen los funcionarios y trabajadores dentro de un municipio. Es decir, nosotros somos nuevos, nueva institucionalidad, nueva oficina dentro de la calidad ciudadana. Tenemos cuatro meses nomás, porque nuestra administración actual reconoce que tenemos que visibilizar la población, es históricamente postergada. Pero lo que está pasando es que otras municipalidades, otras comunas que son al lado de nosotros, que no están tomando ese cargo, estamos recibiendo y atendiendo a esos migrantes. Es decir, que yo estoy atendiendo a personas migrantes de Viña, de Concón. Y ni por ni, ningún motivo voy a rechazar la atención a esa persona pero esa comuna también, municipalidades tienen tiene que tomarse cargo de los inhabitantes de su comuna, así que cuando las municipalidades solo están atendiendo a la persona migrante debido a una voluntad política o la presión que ejerce la, la función dentro de sus administraciones está creando una eh, un desigualdad en la atención migratoria entre territorios es muy importante cómo podemos sistematizar y estandarizar la atención a las personas migrantes en la comuna, en, en el país, a lo largo del país. Sí. Así que más bien eso quería hacer esa reflexión. Sí. Voy a dar la, la, la palabra al diputado. Claramente es, es lo que él refleja, es, es lo que él señala es lo que hemos hablado durante esta mañana, o sea, claramente sí, esta ¿cómo? desarticulación. Diputado Jackson. Sí, es que ahí hay algo sumamente importante en tu nombre. Brian. Brian. Brian eh, nos, nos muestra algo que es una de las mayores falencias del proyecto, es explicitado y que, de lo que produjo más tensiones entre el exdirector del, del departamento del, del DEM, eh, Rodrigo Sandoval, con eh, la administración, con el Ministerio del Interior, que tiene que ver con los servicios de migración, con que esto sea un servicio a nivel nacional. Porque de lo contrario, claro, podemos establecer todos los derechos, pero no vamos a tener la capacidad de que estos puedan distribuirse. van a estar todos en la región metropolitana o donde exista algún lugar o donde exista algún municipio que por buena voluntad eh, lo haga. En cambio, si es que hay servicios que estén dotados de esto, yo creo que se puede armar una planificación donde la, donde la migración se pueda distribuir en las oportunidades en el territorio nacional y no se concentre. Que también genera un fenómeno de shock cultural mucho más grande. Y ahí me quiero centrar en un pequeño detalle, is, eh, ISCA o ISKIA. ISKRA. Iskra. Iskra. Iskra hacía eh, o, o tensionaba la discusión con el tema de la soberanía versus el derecho a migrar, que yo creo que es súper importante, sobre todo para el shock cultural que se da cuando se concentran los migrantes. Hay, hay un libro de Slavoj Sisek que le recomiendo que se llama La nueva lucha de clase cuenta todo el fenómeno migratorio, más bien de refugiados de África hacia Europa, pero hace una reflexión con respecto a cómo finalmente eh, la, el fenómeno migratorio va siguiendo al flujo de capital, pues sí es obvio, o sea que no se va a arreglar el problema migratorio, como se dice, hasta que no haya como una distribución más o menos equitativa de los recursos en el mundo. Es, como, es difícil pensar que puede ocurrir lo contrario, es, es, es bastante obvio, ¿no? Eh, pero además lo que dice es que tampoco podemos caer en el voluntarismo de lo que él llama eh, una izquierda liberal, de decir, de los derechos humanos, todo eso, sin entender el fenómeno cultural de shock que genera al temor a lo desconocido. Eh, imaginémonos Chile, un país que eh, no está acostumbrado a distintos colores de piel. Eh, por ejemplo, no hay afrodescendencia. Está invisibilizado porque nuestra pero, población pero, indígena... No pero, no, pero afrodescendencia no hay como en otros países latinoamericanos, como en Brasil, como en no Colombia, como en Venezuela, eh, como en Ecuador, como en Centroamérica. Por lo tanto, todos los fenómenos asociados al racismo son fenómenos... Eh, como que culturalmente, sí se no los defiende, pero los entiende, y los trata de comprender para no simplemente satanizarlo, sino tratar de revertirlo. Entonces dice, no tengamos políticas de lo que él llama la izquierda liberal, de puro voluntarismo, porque el látigo del, del, del nacionalismo viene, viene después, viene a la vuelta, viene consigo, viene como asociado a esas, a esas políticas... De, es que, eh, de, tú de administración que gestionar la divisa, de la. Porque si no se transforma en ghetto Exacto, se transforma es en gueto. Y si se transforma en sí. gueto, se transforma en pobreza. si se transforma en pobreza, se transforma muchas veces asociado a eh, lo que se intenta asociar en Estados Unidos o en otros países, como a la criminalidad. Exacto. Y por lo tanto, es un círculo del cual no puede salir y el nacionalismo eh, explota. Entonces, tenemos que a aproximarnos a problema de mediano y largo plazo porque de lo contrario, simplemente con medidas asociadas a, a la inclusión nos vamos a quedar súper cortos porque en 20 años más va a venir un Trump, eh, bueno, ya está más cerca de eso todavía, pero, pero, pero podría venir en nuestro país algo de que todas las, las culpas eh, de, de, de lo que esté pasando en nuestro país se deben al fenómeno migratorio y eso por supuesto que todos sabemos que no es así. Eh, eso. Tenemos otra pregunta y con eso cerramos. Hola. Buenas tardes, yo soy Ibis Pabés, eh, soy, eh, sí. eh, soy abogado y también comencé a trabajar con el Consejo de, de Migrantes de la Municipalidad de Valparaíso y ahí tuve la oportunidad de conversar y estudiar sobre los proyectos de ley tanto del año 2013 como del 2017 respecto del de derecho de migrantes respecto de eh, los derechos específicos de educación y salud, sí se hace mención en ambos proyectos de ley y ambos son plenamente concordantes con la Convención de, para la Protección de los Trabajadores Migrantes, es decir, la protección se limita a atención, eh, en el caso de salud, a atención de urgencia respecto de los niños, respecto de mujeres embarazadas, el puerperio y el, el parto. Y eh, respecto de la educación, el proyecto de ley del año 2017 asegura el derecho a la educación a los niños respecto de la educación eh, sector parvulario, eh, enseñanza básica y media. Ahora... Eh, respect, específicamente respecto del derecho de la salud y el derecho, a, bueno, también de educación veo que con eh, la técnica legislativa actual, a través de ordinarios, a través de instrucciones a través del de mensaje presidencial, eh, ya tenemos una realidad que va incluso más avanzada que el mismo proyecto de ley, y, mi te y el temor que existe es que si se, se aprueba este proyecto de ley en el fondo daríamos un pie atrás porque la, la, la legislación nueva también contempla estos límites a la protección que ya están superados. Entiendo. Puede que me equivoque. Y lo otro, eh, concuerdo con, la, con ambos diputados respecto de la necesidad de una nueva institucionalidad lo conversamos con, eh, estas, eh, con estas personas que justamente son eh, personas extranjeras migrantes y hablábamos de la necesidad probablemente no de un ministerio sino de un servicio y la reunificación de todas estas necesidades centralizadas también fuera del Ministerio del Interior sino solo de otro, otro ministerio. Gracias. ¿Diputada? No, simplemente eh, decirle a Iris que... O sea, y ella concuerda con nosotros también. Yo creo que todos tenemos que empujar a que exista una nueva institucionalidad. Servicio Nacional de Migrantes se le llamó en el anteproyecto, hoy día obviamente no hay, no hay nada, otros incluso llegaron a hablar de un ministerio, insisto, pero yo sí lo que creo es que hay que sacarlo del Ministerio Interior y tener un servicio, un organismo, un ministerio, una dirección nacional, no, a esta altura no sé cuál es el nombre, pero que eh, reúna la respuesta desde el Estado a todos, porque además y sobre todo a las dos personas que intervinieron, eh, al final, eh, las municipalidades está bien, le va a corresponder un rol, pero hoy día se están haciendo cargo más allá de lo que le corresponde a la propia municipalidad porque el Estado no se está haciendo cargo. Eh, por ejemplo, en materia de, de salud, con el tema de los consultorios, ejemplo que yo ponía, versus lo que ocurre con los hospitales. Sí. Pero en eso yo concuerdo. Tengo, mire. Estamos súper atrasados, de verdad <risa> habríamos terminado, pero eh, hay una pregunta que nos hicieron por Facebook, entonces la voy a dejar aquí porque yo siento que ya se contestó, pero igual algunos de ustedes, pero muy brevemente. Nos dicen, según el ministerio de educación, cuatro de cada diez estudiantes inmigrantes no recibe beneficios educacionales y de salud por estar a la espera de visa. Eso fue lo que, lo que planteamos al municipio. Uh -huh. Claro, y qué solución temporal es posible adoptar. Entiendo que ya hay un programa... Hay una visa temporal, que, pero suele, claro. pero no resuelve los problemas asociados a la encuesta social de hogares. Eso no existe, o sea, no, no hay una solución a eso. Exacto. ¿Y se puede generar algún tipo de compromiso al respecto? Claro que sí. O sea, yo creo que aquí al menos hay... O hay sea, yo al menos estoy 100%... Si pues, sí, no, depende de nosotros. O si sea, es que estamos en un país tan presidencialista sí. que la verdad es que a nosotros nos deja un poco atado de brazos. Podemos presentar 20 proyectos de acuerdo... Eh, pero, la urgencia no la ponemos. Pero nosotros no solo, no, no solo no, la urgencia, no urgencia, la exclusividad. No o sea, todos estos beneficios involucran mayor gasto. Y son iniciativas exclusivas, sí. exclusivas presidenciales. Así que yo al menos, o sea, ¿dónde lo firmo? <risa> pero no nos no, no escucho mucho. Bueno, damos por pues terminado. Yo, nosotros le agradecemos la biblioteca, al Senado de la Cámara que hace este esfuerzo de llevar adelante el sexto diálogo. Un aplauso para todos ustedes muchas gracias. gracias.